a esta hora llegan los de la secundaria técnica 146 David Alfaro Siqueiros ¿Es musulmán? No. Ay, ¿cómo? ¿Se quiere No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 Ir más adelante y regresarse, no pueden pasar nada ni celulares nada. ni laptops, nada electrónico nada. ni una USB. Hasta USB te, te, te quitan. Hay detectores de metales, hay hay mucha seguridad. Sí, entonces, todo el Nueva Delhi, hay muchísima seguridad aquí en la estación de metro. En todas las estaciones, hay este detectores de metal separado hombres y mujeres. Pasan las maletas por un detector, también te pasan a ti un detector.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 Bueno. Y Akshardam está literal al lado de la estación de metro. Aquí sería nuestro metro que llevamos de regreso y está prácticamente al lado. Entonces es muy fácil llegar de la línea azul la estación de Akshardam y caminan nada. Nos, nos llevaron nosotros en, en bici, en bici -taxi, pero la verdad es que es muy poco lo que pensábamos, que estaba más lejos la entrada. Y no, está al lado de la estación del metro, es muy sencillo. Sí. Y bueno, y, y hay un tip también, quiero darles otro tip. Eh, ah, sí, como sí. turistas podemos comprar esta tarjeta, ah, sí, que es bueno. válida por un día y cuesta 150 rupias. Todos los viajes que quieran hacer por un día con esta tarjetita. La y al final hacer. se quedó un depósito, que al final este, me parece que te lo regresan. Sí, se regresa la tarjeta la te regresan, regresan en el, el depósito. depósito. <risa> Entonces bueno. vale mucho la pena porque es por un día y es viajes ilimitados. Okay. Síganos, eh, suscríbanse y tendremos videos nuevos cada semana. Nos vemos, bye seguimos aquí en Shanghai y esta cápsula es de, es de una zona donde está fuera de lugares Garden y este es el puente la vista las